de unos que se han borrado sonidos, y otros que ya no están en casa ocupan, te buscan, yo los mando por donde vinieron, 20 metros de Riata tan injusta, para amarrar esos bueyes que no... Muchas gente se lo quieren al rico Y lo claro que gusta, no es me, vale. me ha gustado decir lo que quiero Y si no les gusta pues me vale No permito... si sí,